Es la final de la UEFA Super Cup Empezamos con... ¡Golazo! Es un gol de tiro libre que, que... marca el Sevilla Este... Poniendo a temblar a la Barcelona Aquí vemos el... ¡Oh! Cómo la metió con todo Muy arriba, se pone arriba el Sevilla, 1-0 bueno, eh, Corría minuto 3, minuto 7 Falta Messi, ¿Qué va a hacer? ¡Platícanos, lo era! ¡Oh! Como solo Messi lo sabe hacer en el ángulo Eh... Ya nadie va a recordar el otro gol que hizo el cuate este de Sevilla Desaparece, <ríe> se queda, le se borra Les doy unos minutos la ilusión y miran qué golazo de Messi Al ángulo, tiene todo el feeling Messi, Messi el 2 a 1 Segundo gol este de es tiro el segundo libre segundo gol de tiro libre de Messi Aquí lo vemos, más, con una distancia un poquito más atrás Y más, más atrás, repetirle a dos al portero Vean nomás, ah ¡Oh! Delicatecen. Palo, tocó el palo ahí. Primera vez que Messi marca dos goles de tiro libre. Contragolpe, se viene la noche. Se viene la noche Luis Suárez. Luis Suárez, solo contra el portero. ¡Pégale, hijo! ¡No! Pero aquí se recupera Luis Suárez. Ve que puede hacer algo. Vamos a ver, saca la tinta. Y miren nomás. La delicatecen. Delicatecen el, el túnel que le mete al defensa de Sevilla. Vamos a ver la jugada. A a túnelote 5. <risa> Uh, un elote 5, uh, uh, sí, grita Luis aquí, Enrique. Aquí, van, en aquí van 3 a 1, roba la pelota. Busquets Para Luis Suárez Bordelón. Esta es la primera jugada del, del segundo tiempo. Ya después del, del descanso. Y vean cómo los, los sorprenden. En un saque. En un, este. Saque de. Muerde, muerde. De bando. Muerde, un errorzazo. ¡Cuidado! ¡Ay, Mateo! Este es el gol de. De, de, de la, de la Perla Reyes. De la de... Perla Reyes. Vean ahí cómo brinca Mateo como niño de primaria. ¡Bum! ¡Pum! Aquí estaba un poquito con vida. Cuatro dos Venga, Venga, Podemos. Y vean esto. Vean el error. Otra vez Mateo. Defensa. Mateo nuevamente jalando. Mateo como niño. Aquí, ¡Ya no más! ¿Qué es eso? <risa> regala el penalti. Y aquí se pone a un gol. Qué golazo bien tirado abajo. Aquí se pone a uno. El Sevilla de empatar el partido. Solo le faltaba un bien en este error. El error de Bartra. ¡Bartra! Mira, ¡El, ¡El milagro! Bartra para decirle a, a su amigo defensa: Estoy contigo yo también cometo errores. Y vele. <risas> ¡Milagro! ¡Milagro en y, Georgia! Y ahí le dice: la, <risas> y Vean nomás. Ya cuando están tiempos estaban, extras. Tiempo extra, segundos tiempos extra, le hacen falta a Messi. Y aquí viene la jugada: Messi. ¡Ay, mano! vi mano! ¡Pum! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito! Cambio, es ¿eh? su último partido Yo creo que con el su último gol, con el Barcelona ¡Campeones! ¿Vean es el 5-4 El contrarremate de Messi Dice ¡pum! yo me voy, pero les dejo el título Me voy con el título Me voy, pero les dejo el título Mira, y se Messi Ahí ¡pum! para la foto ¡Ay! Parecía un jugador de voleibol que se metió ahí a la cancha A rematar <risa> Ese y, fue punto, ¿eh? Y, y golazo de pedrito Esta final con un 5-4. Últimos minutos del partido. Esta oh. era, la, era la jugada. Era el decisiva. empate. el empate por irse a los penales y no pudieron. Barça, Totes, Barça campeón. campeón.